Un cordial saludo, si tienes la idea de un producto, sea el tamaño que sea y sea la idea que sea, no dudes en consultarnos y cotizar con nosotros cuánto es el costo de hacerlo realidad, además de entregarte comentarios profesionales sobre la viabilidad de tu producto, o sea, si es un potencial producto en el mercado, podemos ayudarte a realizar el diseño en 3D, el análisis de cargas que nos entrega el software, ubicaciones de los materiales, análisis de costo y los planos de fabricación conjunto y montaje. Podemos darte cualquiera de esos servicios que tú elijas. Contáctanos y cotiza con nosotros, nuestra página web está en la descripción de este video. Suscríbete también para más videos y dale me gusta, gracias.